Esposa Ajá. de uno de los co más, más corruptos ay, de este país, de Jean Alain, teme por la vida de él. ¿Cómo? Porque implicado en el caso Larva están a 60 metros de él en Najayo. Uh -huh. <risa> mm -hmm. Pero la esposa nunca salió cuando él estaba haciendo de la de él. Eh, eh, me excusa a la familia, no sea, que voy a mencionar este tema, tú ves. Eh, yo sé que a ti no te agrada mucho, pero hay que hacerlo el tema. La esposa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció que los cinco acusados del caso Larva, implicados en narcotráfico y lavado de activos, fueron enviados al mismo recinto carcelario, donde está guardando precioso esposo. María <risa> Isabel Pérez mostró preocupación de esa situación, ya que la operación... Contra esa red fue comenzada por Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría General, oye que muela, de la República Dominicana. <risa> Yo responsabilizo en este momento y de manera pública al presidente Luis Abinader, la Procuradora General de la República Mira Germán, del peligro que pueda correr mi esposo. Bueno, dijo María Isabel Pérez, entrevistada por el programa El Gobierno de la Mañana. Dice Rodríguez que le notificó a las 9 a ella le notificaron que fueron trasladados al espacio donde él habita, en el penal de Najayo, en San Cristóbal los cinco imputados del caso Larva dijo que es una orden de muerte mientras se le quebrara la voz en el programa radial que se transmite por la emisora hermana de Telenor Z101 dijo que ese caso comenzó en febrero y marzo de 2020 bajo la tutela de su esposo con la incautación de un cargamento de narcotráfico en Niwa y que, y que entre esos imputados está incluso el hijo del fallecido narcotraficante, Rolando Florian Félix. Son personas de un alto perfil peligroso, detalló. La esposa de Jean Alain, Jean Alain, Jean Alain. Es que a todo, ella tiene que saber que a todo el que hace la cosa mal, tarde o temprano le va a llegar su hora. Ella era una santa, sabe todo lo que hizo su esposo, entonces le va a llegar y todo lo que le está pasando <coughs> es una cucharada de su propia medicina, todo lo que él hizo. Entonces eso y poco es por todo lo que era hecho, entonces ya no puede venir a decir esa barra basada y ponerse de, de papel de víctima, pues como decían, cuando él tenía su botella, cuando todo lo que está haciendo por detrás, tú cobraba lo tuyo tranquilito, te, te daban lo tuyo del salón, de las uñas, de irte por ahí, de irte a pasear, Uepa. entonces ahí te va todo bien, y ahora que ya la hoja se volteó, viene a decir que le echa la culpa por esto, por lo otro, pero por favor mía, por favor claro y uno a pie ella muere ya cambiando uh -huh. de adoro que... <risa> pero... pero miren muchachos, independientemente de todo independientemente de esta situación verdad que está allá en la verdad que sabemos verdad para que puede verdad eh, puede tener su responsabilidad en este caso hay que respetar la presunción de inocencia pero hay que garantizarle su integridad como persona ¿eh? Porque no, cualquier y el esposo cual... O sea sí, porque cualquier pues tiene, cosita, temo, temo por la ese caso se cae con cualquier cosita, ¿eh? O pueden alegar los abogados de Jean Alain que ese caso ya no eh, es nulo porque le hicieron esto, porque le hicieron lo otro. Entonces, si queremos, ¿verdad? Que Jean Alain, eh, eh, lo entendemos, lo que entendemos que Jean Alain hizo irregularidades en su gestión, entonces hay que preservarle su integridad para que pueda entonces claro. ser eh, juzgado con el debido proceso y recibir la condena que merece. Claro claro a ella le sale está preocupada está preocupada porque su esposo obviamente tiene que estar preocupada y la mamá de la familia porque aunque aunque la haya cometido los hechos de los que se le acusan sabemos que hay muchas cosas ocurren en el partido pasado y ese tipo de cosas de las cuales ya se lucraron pero ella ella tiene el derecho de sentirse tú me entiendes asustada porque es un proceso que me imagino lo está viviendo por primera vez verdad su esposo, el, el, el, el padre de familia, la persona, de, el, el jefe de la casa. Eh, una situación incómoda y hay que entenderla. De su ñoñería ahí, que ellos tienen cuarto que paguen seguridad allá adentro. <risa> no, no, yo me imagino que él claro. está bien allá adentro, con claro. su seguridad claro. y de todo, porque si tienen... tiene tiene mucho dinero, mucho. El Najayo allá adentro, ¿eh? Mucho dinero. Najayo no está ahí, de que, de que tienen piso de cerámica cuando viene a ver las habitaciones. donde la hay ah, mueble mueble. Sí. Pero estaba un time Milon aquí sí, con, con sabes, aire de toque. pero pero uno sabe que a veces un funcionario? el diablo no descansa. ¿Eh? El diablo a veces no descansa, uno no sabe. No, también lo puede joder porque así. tiene claro. mucho aratre también. Y, y no le cumplió a, a muchos delincuentes que él cubría. Bueno. Huh. Ay, él pensaba que nunca iba a caer preso y verlo ahí.